Oye, oh yeah, oye... Oh yeah. Oye, yeah. mientras... <tose> yeah, ya, este... zombies. But... <laughs> <laughs> Hola, bienvenidos a este gameplay. en esta ocasión estoy con ¿con quién? Con con yo. Hola, hola, hola. Mucho tiempo sin sin subir algo, nada, eh, la verdad. extraña, Y vamos a jugar este un juego de un minijuego de como oleadas de zombies. Y va a ser de diferentes niveles y a ver cómo nos va. Ah no, pues ya nos metieron a los dos ¿Qué te, te dieron espada? Oh ya ya me no me dieron manzana A ver toma Y a mí dame manzana Ok te Con Con okay, doy cinco Ahí estamos, sé. ahí estamos Y aquí se empieza ver, Pues no ¿tú sé tú? pero sé que ponemos al tiro dice aquí está Agua. la tienda no. aquí está la tienda no, pero ¿a ¿dónde tenemos que ir? A ver acá dice Next ya, ¿a quién le doy yo? Y la siguiente oleada, oleada, ¿no? O sea que o sea, a ver, dale, a ver qué ¿Qué anda. Bueno, pues mientras esto comienza... Ah, ya, no... ya, ya salió. les quiero decir que yo, sí, por ejemplo, pues extraño ya jugar, ¿no? Sobre todo extraño mis consolas. Ay, ¿sabes? cabrón. De... Sí, sí. ¿Y nunca me gusta jugar más. Te <risa> dejan ir a ti todos. Dicen... Pues... Y bueno, pues <risa> entonces vamos viendo por lo pronto ahorita puros mapitas de... de multijugador. No, no, de están? ¿no? ¡Ah! Oh. Oh, ¡Me mataron. mataron! Sí Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien, ya te salvé. Y eso que tú eres el que juega Minecraft, compa ¿Cómo estás? Ok, oh, ¿cómo me como las manzanas? Con clic derecho ¿Clic ¿Sí? derecho? Sí A ver, sal, ya voy para allá ¡Ah! Oh. ¿Qué pedo? Ahora no tengo, dame una espada ¿Tiene? ¿Nada? Sí ¡Comón! Ahí está, dame más anuquis Tranqueshen así. A, sí. A ver, ahora ah. tú, dale me deja comer algo pero no puedo comer esa es la que tengas hambre ah sí es <risa> es que les diga disculpenme pues yo no soy mucho de estar jugando este, Minecraft pero bueno, a echarte la siguiente oleada vamos a ver qué tal vamos a ver qué ahí aplica Luisita? ¿A ¿no? dónde? es? aca? ah no esta es la tienda no? oye oh, los hills es lo que tú puedes usar para para comprar cosas no? uy uy uy uy uy uy ya salieron esqueletos? Ya, si! Sí. Ya... ¡Oh, la... Ah, ¡Me callé! ¡Ah, <risa> <risa> ¡Reparecer! Qué... ¡Chale! Sí. ¿Y o sea que me tengo que esperar ahora? Sí ¿Hasta ¿O que ya te te, te la pases o te maten a ti? Uh -huh. Ay, cómo... ¡Chale! Mi primer juego en Minecraft y, y pierdo, ¿no? <risa> a ver, vamos a ver cómo me veo. ¡Oh, qué guapiño! ¡Qué guapiño! Era nomás peli en el pecho oh, oh, oh. Y, y más que nada mi, no, mi peli no mi peli, ahí voy a briga. muy bien, bueno nada más vamos a esperar a que, que este compi ya acabe ya le entramos nosotros, nada más ya ya, ya ya ya se murió entonces vamos a jalar ¿no? ¿eh? Pongo, perdón, vamos a jalar, o sea, pues, con a, a la nueva arena a ver, será o a que pues oh, me tengo que salir de aquí, qué pendejo ¿Qué que les digo pues, soy un dios con todos a ver, vamos a la ¿estás qué? en la arena 1? si, sí, el... en la 1 Oh. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí estoy. ¿Tienes algo de una espadita o algo? Sí. Chimena. Ahí De vámonos. le vamos a echarnos la siguiente oleadita. Una, dos, y ahí va. Este güey fue el puto que me mató. ¡Bárales, de perra! ¡Demasiado aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Te merezco venir todo el rancho! Uh claro ya está. Ah, se morí otra vez, qué pendejo, güey. pero ahora sí matamos a más. Ya está. Que okay, ya tenemos cuatro kills. ¿Cuántas? Otra vez tengo que salir. no ¿Me meto a la primera, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Okay. Muy bien. Ahora pues ya dan, dan tres. No. No, no, no tengo. ¿Tienen manzanas? Sí A ver, dámame ¿Puedes? Uh, sí, chimichan ¿Lo ¿Listo? ¿Sí? Dale Sí Atrás, atrás, atrás, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti ¡Ay, güey! Mami, esos discos cómo avientan? No, mami, me van a matar Ay, vale. Ay, cabrón Ya me mataron Dale Ah, güey, sobre, sobre, sobre, uh. no hay que deshacerse, junten Ok, que okay, okay, okay, me chingo, no, que okay, me chingo, no Vale, uh -huh. Ahí, Igual si sí. ya luego quieren, pues, jugamos un juego sí. de hambre, Sí, sí, estaría chido Pero ahorita pues no, porque yo no tengo el, el premium, tengo el piratón, nada que lo ando <ríe> probando A ver, ya le doy a la otra ¿Cómo andas de vida? Ya le recorta Dale, dale, dale, dale Ya le Dale, dale, espérate, espérate, espérate, espérate. Ya, dale Ya está, Acá atrás ¡Uy! No mames No, iba a mandar la lava Uh, uh, uh, uh, uh. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero... perro wow. snipe. Sobre tenemos 10, 16. 16, ajá. Ah, no, pero son kills. Eso para comprar. A ver, compramos Mira, ya ves. Dale a la a la tienda y aquí te dice... Oh, mira, me puedo comprar nada. <risa> <risa> una piedra, una espada, <risa> una espada, una, espadra, una espada. <risa> <risa> una espada de madera no, Órale. no, traigo 6 pesos, no, 10 y sí, de igual y puedes, un log de bonus a the soul shop to use this qué es? Oh, oh, mira, y te sí. puedes meter a la tienda y revistas a todos los jugadores y así ya no perderíamos este ¿En los puntos, ¿no? ah, ¿Sí? sí, sí, sí, vámonos, vámonos, vámonos ya ya sabes, pero ya. Después... no nos alcanza, ahí voy para allá ok, yo estoy aquí, eh dale, yo sí, también sí, ya sabes, ¿sale? ¿sale? me estoy ¿me doy? Mm, ahí va, ya, ya, ya, ya, ya, güey, me cayó en el <risa> No, mi. Me... Son un chingo, güey. Salve <risa> a quien pueda, salve a quien mueva. Ay, que, que, que, que, que. Son un chingo. No, porque me... porque me morí. <risa> Voy a disparar por un esqueleto, chingada madre. Pues, Revive Sí, ahí, güey. We... Ah, no. Oh, pero toma, necesitan 50 puntos, o sea que no no se va a poder. ¿Entonces el esqueleto? ¿Sí? ¿Ya lo maté? ¿Ya? Traes un montón de flechas en el trasero. Y y y y y y y y y y y y y y no, ahí va, eh. Aguanta, deja, no, me Hijo de ¡Oh! la papá! ¡Uy, uy, ¿Qué qué ¿Qué? pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ya le digo, entonces me desconecto otra vez, ¿no? A ver... Sí, bueno. que no te puedo dar a ti. ¿Tú estás ahí? Porfa. Bien, dame una manzanita. Ok, vámonos. Ah, no, yo no. Dale, dale, dale. Oh, uh, 6 a 1, menos, 1, menos, 1, menos, 1, menos ¡Oh, oh, oh. Hey, wey. Ya, ya, tú La que sigues de una vez, ¿no? Andas, andas bien, andas mal Ando más o menos ¿Quieres aguantarla? A ver... A ver, dale Ya le di eh nunca he ido <risa> Bueno, pues dale Pues yo creo que ya se acabaron los pinches No manches, wey Pues ya ganó uno Pero pues si no nos alcanza, wey Sobres, sobres, sobres, sobres Oh, oh, oh, oh, Ay, pinche. Órale, órale. Falto uno, falta uno, falta, no falta uno. Órale. Ahí está. Pues a ver, la siguiente, ¿no? Ya me ves. Me... te deja como una manzanita. ¿Qué me dices, eh? Pues a ver, dale. Sobres. O oh, se tenemos que sobrevivir todas las oleadas. Por eso es que no, no nos daban muy, muchos puntos. Uy, o sea que cuando te matan pues se reinicia otra vez toda la oleada. Entonces, no nos la pasamos. o sí. ¿Cómo? ¿No nos la pasamos? ¿Eh? ¿No nos la pasamos? No. Bueno sí, pero. Tiene que ser todas corridas, creo que son 9, 10. Uy, no, ya me van a matar así. ¡Vamos, ja. o sea, hay un chingo, güey. No, no no. No manches, güey, me mataron, chingo. está. Ahí, Ahí está, deja como un poquito. ¿Cuántos ya tienes? No, ya casi me muero. No, no, y aparte ya no tengo espada, casi. Deja a ver si me alcanza para el Bueno, creo que si me alcanza, ¿no? Cuesta 5. Sí, ver, yo también, que no tengo. A ver es una de piedruki. ¿qué? ¿y, este. ¿Y onda? ¿ya compré una? ¿no te la dio? ya me dieron dos ay, sí. bien, bien, bien. ¿Cómo bueno, vaya. ya, ¿ya listo? espera ya compré una poción? oh mira, también puedes comprar unas botas de cuero, aunque sea aquí ves, es de ¿No encantamiento también a ver Splash Hell Yo voy para allá y ya te llegas Vamos a apurarle ¿Listo? Ahí voy para allá mm, Ya estoy, a ver ven Espérate primero. ¿Ya? Ahí quédate No te ¿Eh? mueves, no te mueves Ya está, dale ¿Y qué? ¿Eso es amor qué? ¿eh? ¿No sirvió? Es que no es durante la oleada Pues... No debería